Una pregunta, Eric, si no te interrumpo. Dime. Me preguntan por la absorción de las 15 horas 25 minutos. Sí. ¿La deduces porque la zona de volumen es la parte superior fuera de la vela? La vela de las 15 y 25 minutos. ¿Cómo ves que hay una absorción? Nos preguntan. El volumen que se encuentra por arriba, en la superficie de esta vela, eh, no es la razón por la que veo que se ha producido una absorción ahí. sino es la consecuencia de una absorción que se ha producido ahí. No sé si me explico. Yo veo por la cinta. Bueno, hay diferentes formas de ver absorción, de ver una absorción, ¿de acuerdo? La podemos ver tanto por la cinta como por el don. Y eh, en el ejemplo que estamos viendo ahora, eh, el volumen de 12.531 contratos que se quedó eh, en la parte superior ¿no? de esta vela, de las 3.25, es la consecuencia de, de una absorción de compradores. Sí, dime. No, no, te doy la palabra. que Quería decir que yo ya he terminado con la explicación. Digo Ramón para, para ah, decirte vale, vale. que ya que te doy la palabra, que ya no tengo que, nada más que decir. Sí, sí, sí. sí. ha quedado claro, Marc. Bueno, ahora esperaremos a que llegue precisamente a ese volumen que estaba comentando Mark a ver qué tal responde allí el precio no si podemos ver la intención de del profesional y salen órdenes de eh, ¿de, qué, de qué nivel estamos hablando ahora como no veo el chat hablamos del nivel 63 75 digo ahora pues toca esperar ese nivel no que es un nivel que ha sido importante y que el precio ha sido rechazado hmm aunque tampoco nos haya superado ningún mínimo. Sí, bueno. Digo, ahora toca esperar ese nivel, a ver qué tal responde el precio. ¿Es un comentario de, de, de alguien del chat? No, lo digo yo, esto. Ah, lo dices tú. Marco lo que me dice es que entiende que que tú ves el agotamiento o absorción a través del Smart Tape. Sí, Marta. Las dos herramientas. Tengo una pregunta, Eric. Dime. La pregunta es de Harold. Nos dice que él usa el sistema VSA, no sé si le das la razón, pero él ve que lo que es el mini-SP, estamos operando el mini-SP, lo que hace al comienzo de la sesión europea, en muchas ocasiones, se replica en la americana. ¿Piensas que puede ser una guía para operar? Lo que... Yo estoy operando lo que veo en el gráfico. No estoy operando eh, esperanzas eh, o lo que creo yo que debería pasar ahora con el precio. Yo estoy operando según las condiciones que eh, me está dando el mercado. Eh, el mercado es el señor que está aquí mandando, ¿vale? Y yo soy un pequeñito, soy frágil, la única forma de sobrevivir en el mercado, en cualquier mercado financiero, es adaptarnos, adaptarse, al a señor Mercado. Eh, la técnica de VSA, como ya dije me parece, en la sesión anterior, eh, me parece que es una técnica muy buena como cualquier, eh, cualquier otra que eh, trabaja con volumen. En mi opinión, volumen es la clave para entender, eh, de entender lo que realmente ocurre en el mercado en cada momento eh, que estamos analizando el gráfico. Entonces, Cualquier método, sea VSA o volumen, análisis, de volumen, eh, volumen, análisis de volumen horizontal, eh, que sería Market Profile, eh, Cinta, dom eh, eh, flujo de órdenes, lo que sea, es un buen método para desarrollar para desarrollar vuestra estrategia rentable, porque al fin y al cabo USA es un método, ¿vale? flujo de órdenes es un método, no es un real santo eh, ni mucho menos, eh, entonces cada trader dentro de las herramientas, dentro del método que está utilizando pues debe adaptar este método a sus mm, a su estrategia, es decir a, Estrategia es algo muy personalizado. El fundamento puede ser eh, utilizar algún indicador, analizar ¿no? uh, el volumen o, no sé, utilizar el precio, price action, por ejemplo. Pero luego, dentro de este método, cada uno tendrá que desarrollar su estrategia. Para él mismo. A lo mejor, patrones... Eh, que utilizará situaciones en las que eh, hará entradas, algoritmos de gestión, eh, gestión monetaria, eh, gestión de riesgos sobre todo. Vale, son las cuatro noticia que salta ahora mismo. ¿no? Preguntan también por aquí si el equivalente del Smart de ATAS el Ninja Trader sería lo equivalente al Times and Sides mm, Bueno, son dos herramientas que tienen eh, eh, que tienen diferente algoritmo de cálculo, no sé si me explico eh, la, las, las indicaciones de la cinta de ATAS, y la cinta de, de Ninja NinjaTrader no serán iguales porque los datos que manda el broker uh, a, la, a nuestra plataforma vienen a la plataforma bueno vienen al servidor empaquetados ¿vale? y luego cada plataforma debe como que desarchivar los datos y luego pues estos datos nos salen por ejemplo por la cinta ¿no? Bueno, ya han saltado las noticias parece que son un poco negativas ¿no? Veremos cómo se lo toma el mercado ¿Procuras estar fuera cuando hay una noticia? Sí, es por eso que estoy mirando las noticias el horario de las noticias para no estar dentro Básicamente. Vale, no me interesa de qué se trata la noticia. El scalping suele ser a veces de un minuto, como puede llegar a ser a veces de 15 minutos. ¿Por qué no, no? Si entre esos 15 minutos te pilla la noticia, ¿qué haces? ¿Cierras la, la operación? ¿O dejas a ver qué tal responde el precio junto con la noticia? Um, si estoy dentro y tengo una noticia en, en, en breve en 5 o 10 minutos uh, siempre cierro la operación uh, yo estoy haciendo un trabajo de, de trader yo no estoy aquí apostando a ver si me toca la suerte y con la, y con la noticia pues ganaré más no me interesa y por, y, y por otra parte aunque tienes eh, tu negociación abierta y tienes el stop loss puesto y a lo mejor el break even y tal el, eh, el mecanismo de cruce de órdenes de la bolsa CME eh, bueno, según este mecanismo si no hay una orden eh, contraria imaginaos ¿no? que yo tengo un, una venta abierta vale para que se cierra mi eh, negociación, mi orden debe encontrar una orden contraria, que sería una compra. Pero si no hay órdenes de compra, entonces eh, es muy probable que mi orden eh, loss será ejecutado por el precio muy diferente de lo que yo tenía previsto. Tengo un break-even y de repente salto una noticia y me cierran en menos 50. Porque no había orden contraria más cerca. Y entonces, por esta razón, yo prefiero eh, estar fuera. ¿Y el es eso? Sí. Mira, nos pregunta el amigo Camilo, eh, que tiene una duda. Nos dice si es oficial cuando dices que una orden sell limit, se cruza con una bull market o por eso se registra, y por eso se registra esa venta bajo el precio de ask. Sí, así es. Según, según el mecanismo... No, no, sí, sí, sí, yo entiendo la pregunta. Y es así, como nos comenta el compañero del chat. Hay unas ciertas reglas de mecanismo de cruce de órdenes ¿Vale? Según estas reglas, una orden de venta pendiente siempre se cruza con una orden de compra al mercado. Lo mismo para compras limitadas. Una orden de compra limitada siempre se cruza con una orden de venta al mercado. Si nos dice que en este momento con BitMarket tan bajo, ¿entenderíamos entrada a la hoja? Tampoco no lo entiendo yo mucho. Es ¿vale? que yo... Eh, sí. Si, si es posible, por favor, que haga la pregunta con otras palabras. Que no, se, que no nos olvidemos que aquí en la sala hay un guiri que habla mal español. Por favor. Vale, Eric. ¿Cómo se podría identificar cuando realmente son entradas de compras y cuándo son entradas de selling? Por cómo reacciona el precio a la entrada del volumen. Hola, Eric. ¿Te puedo preguntar cosas que me dicen por aquí o estás pendiente? Eh, no, no me, me puedes preguntar. Me puedes preguntar. Eh, no me gusta el lateral que se está formando ahora. Parece que ahora el precio lo, lo iba a romper, pero ahora estamos viendo ¿no? cómo el precio cómo se afloja la presión vendedora y el precio vuelve otra vez dentro, dentro de, del rango. Entonces. Eh, bueno. eh, sí, Ramón, ahora di, dime, dime, dime. Ese es el comentario vale. que quería hacer. nos pregunta Alberto. Eh... Vale, nos pregunta Alberto que esos 1020 contratos comprados en el 59,75 y en la zona en la que se encuentra el precio, si te lo tomas como una señal a tener en cuenta. El precio sería 2159,75. El precio reacciona uh, a, quiero decir que el precio puede reaccionar o no a la entrada de un, de un volumen anormalmente grande eh, yo diría que un volumen anormal para el, precio, para el mercado 1000 y 1500 es de 1000 contratos ¿Vale? es mi opinión subjetiva digamos. es lo que yo llevo observando entonces, siempre cuando entra un volumen anormal, eh, hay que tenerlo en cuenta, sí señor. Pero en el testeo eh, de cada volumen en concreto, puede haber acciones. ¿vale? Y ahí es donde empieza el, el trabajo de uno identificar si el precio uh, tomará en cuenta el volumen que acaba de ejecutarse o no. Un volumen grande que aparece por la cinta o por el DOM o en un clúster del gráfico de order flow no tiene por qué significar eh, entrada, ¿vale? no tiene por qué ser una entrada de alguien, eh, de smart money o de un profesional. Podéis llamar, eh, podéis llamar eh, a los que están detrás de este volumen, como, como queráis. Eh, volumen grande también puede significar cierre de, de posiciones. ¿vale? Eh, por ejemplo, hoy por la tarde, si os quedaréis observando eh, una horita antes del cierre eh, la sesión americana, sal, norma, por norma general sale mucho volumen que significa el cierre de posiciones traders están cerrando uh, sus uh, negociaciones antes de que empiece el fin de semana entonces hay que saber diferenciar qué volumen corresponde a la entrada qué volumen corresponde a la salida y en función de esto pues poder actuar en cada situación en concreto, eh, hay, que valorar, hay que valorar la situación. Vale, no existe ningún, ninguna receta única para, para todas las situaciones que nos podemos encontrar. Los algoritmos hoy se la ya un poco. Esa es una venta limitada, ¿eh? ¿Lo veis? Pregunta Neri que cómo se sostiene la cotización si solo presionan las ventas. ¿Cómo se sostiene? A ver. Eh, todo el mundo sabe, ¿no? Que sí, el cómo mercado se de sostiene... Futuros, el mercado la de cotización futuros, si solo diciendo, presionan las ventas debe haber un comprador o un vendedor no para cada contrato que estamos negociando y entonces esto confunda a la gente no entonces preguntan oye pues si siempre hay un comprador o un vendedor para cada contrato entonces como que el precio se está moviendo no vale eh, la cuestión es eh, que el precio empieza el movimiento cuando eh, una, de las, eh, una de las contrapartidas eh, están, está siendo más agresiva, es decir, si de repente por, por alguna razón, ¿vale? mm, por alguna circunstancia eh, vendedores empiezan a clicar, empiezan a utilizar órdenes eh, agresivas de venta, ¿vale? Entonces, y esto puede provocar una bajada. No sé si se me explico. La cuestión es quién está siendo más agresivo, compradores o vendedores. Si son compradores, obviamente el precio se, se mueve a. tiende a subir. Si son ventas, ¿hasta dónde eh, eh, llegará el precio? Empece empezando una bajada, nadie lo sabe, porque es algo que depende de, primero, eh, presión ¿no? que están haciendo vendedores y el segundo factor muy importante también es la, eh, la demanda, ¿vale? porque a veces, a veces, eh, la cantidad de órdenes pendientes eh, pueden, pues, pueden parar, si son demasiadas órdenes, esto puede provocar, mm, puede hacer de freno para el precio que se está cayendo. Hay ¿Vale? órdenes pendientes de compra, si son, si son una cantidad grande, puede ser una orden o eh, diferentes órdenes por, por eh, unos niveles de precios que están cerca. Entonces esto puede frenar o incluso parar el precio, tanto si está, si, si, si, si está cayendo como si, si está subiendo, no importa. La presión de compras y de ventas eh, la vemos por aquí, en estas dos columnas del medio. Aquí vemos la ejecución de órdenes de compra al mercado y aquí vemos a tiempo real y aquí la ejecución de órdenes de venta al mercado tiempo real. Y estas dos columnas representan órdenes pendientes, órdenes pendientes de venta y órdenes pendientes de venta. Una pregunta. Nos pregunta Henrique, 42, que esos triangulitos que pones allí en el gráfico que veíamos antes, que son picos de volúmenes o esos son eh, trades grandes, big trades, ¿no? No, es el Delta. Y si se puede... Estos triángulos, sí. Eh, si son válidos también en barras de rangos de precio. Eh, mm, sí, claro. Es un dato adicional para... Es un dato de volumen. Es la diferencia... ¿Qué es, qué es delta? Es la diferencia entre Ask y bit. No importa qué gráfico utilizas, te va a salir por el mismo nivel de precio o aquí por 64.00 sea un gráfico de barras, de velas, de order flow, de rango, de Heineken Ashi o de línea. Es la diferencia entre ASCII. Precisamente tengo el, el, config, el, este indicador configurado para enseñarme Delta a partir de 5.000 contratos Es decir, donde hay diferencia entre ASCII y BID Más de 5 contratos Aquí en positivo, si el delta es positivo Entonces el triángulo aparece en el color verde Si es negativo, en el color uh, rojo Bueno, rosa Y es muy curioso, por ejemplo, ver el Brexit Por ejemplo Justamente antes de que salta la noticia de Brexit, y aquí. Estos dos también. Este es el cierre. Probablemente, probablemente, lo digo casi, estoy casi seguro, que es el cierre de, de, de ventas. Vale, bueno, ya pues, son diferencias de delta grandes los triángulos. No entiendo la pregunta. Marc, ¿a qué te refieres? Ah, a ver, qué nos dice. Si son diferentes, ah, bueno, claro. Si me, a ver, entiendo que quieres decir que si los triángulos señalan un delta fuerte, los triángulos pueden señalizar el delta que tú quieras, ¿vale? Tú mismo pones eh, eh, el filtro de cantidad, de, de la diferencia que quieres ver en, el, en, en delta. La diferencia entre, eh, de entre dentro del volumen cruzado por ASC y por B. En mi caso, en el gráfico de 60 minutos, yo tengo... Eh, yo tengo el indicador configurado enseñarme todas las deltas que tienen la diferencia de 5000 contratos para arriba. Es decir, si ask menos bid, si ask menos bid es de eh, 5000 contratos. Este triángulo, el indicador lo, lo pone en verde, en color verde, ¿vale? Si ASK menos B es menos 5, perdón, yo dibujo muy mal, ¿eh? lo siento, menos de 5.000 contratos entonces, es decir, el delta es negativo, ¿de acuerdo? Eh, entonces en este caso el indicador me lo pone, me pone el, el triángulo de color rojo. De color rosa. Es muy sencillo. Esto es muy sencillo. sencillo. Matemática, básica. ¿Y en una hora cambias este parámetro? No me interesa lo que hace. Hombre, lo miro, pero. Eh... ¿Por qué? Pero el, ¿Qué marca? El, los datos, el Mini S&P 500 presenta más actividad a partir de las 13 y media hora Madrid, en la apertura de la sesión, bueno, en la, en la sesión americana. Y en realidad lo que me interesa es cómo se comporta el precio en la sesión americana. Bueno, los también la, la sesión asiática y, y, y europea, pero mmm, los volúmenes importantes eh, salen normalmente para en este mercado, si estamos hablando de 1.500, en la sesión americana, es donde eh, este mercado lleva, está más, más activo, no sé si me, si me he explicado bien, entonces yo no veo mucho sentido cambiar el parámetro del indicador, porque me interesa la sesión eh, americana siempre, esto es cuando yo opero. Sí, perfectamente. No sé si esto ha aclarado la duda que tenían respecto a esto que estamos hablando ahora. ¿Las líneas de tendencia las usas como soportes y resistencias? En mi operativo utilizo eh, líneas horizontales solo. Y por favor, ¿nada de restricciones Fibonacci? retroceso Fibonacci. Eh, perdón, eh. eh. Os he dicho de un giri que está presente aquí, eh. A lo mejor algo lo puedo decir eh, lo siento. Pero me habéis entendido, ¿no? Supongo. Perfectamente, perfectamente, Eric. Indicadores y Fibonacci, nada. No, indicadores algunos sí. Eh, el indicador, por ejemplo, que me está calculando el delta y me lo, me lo pone mmm, con una figura gráfica, eh, es un indicador. A ver, no puedo decir que no utilice indicadores. El, eh, lo que vemos aquí, esta tablita pequeña, es un indicador, ¿no? Es un indicador que me de una forma uh, sencilla, de una forma visual, está... Dando la información sobre los volúmenes, ¿no? Sobre, en este caso, el delta de, de cada bar, de cada, de cada vela, ¿no? Entonces, si yo digo que no utilizo indicadores, estaría mintiendo. Los utilizo, pero son indicadores mmm, que me facilitan la lectura del volumen. ¿okay? Eh, no son indicadores que son funciones matemáticas, ¿no? No, no utilizo nada lo que está... Mmm, Intento, al menos intento, no utilizar nada lo que está calculado. Intento eh, basar mi operativa en datos eh, orgánicos, que es el volumen, por ejemplo. ¿no? Que es eh, el delta. El delta es un dato .org, orgánico. Es, eh, es la diferencia entre órdenes, entre, entre, entre contratos cruzados por ASCII y por B. Y sí, eh, perfil de volumen, eh, los niveles eh, Bach y Val eh, son dos niveles eh, calculados. ¿vale? Son dos líneas que utilizo en mi operativa, pero es algo calculado. No sé si conocéis el método de perfil de volumen. En su fundamento está eh, un estudio de, de Gauss, ¿no? una campana de Gauss, con sus desviaciones estándares y entonces Gauss era un matemático que bueno desarrolló esta campana y los traders hoy en día pues la utilizan eh, también para para, para operar en, en mercados financieros no solamente se aplica para trading ¿eh? campana de Gauss una pregunta Nos dice Alberto que en un sistema de trading tan discrecional como es la interpretación de order flow, ¿llegaste a estudiar su esencia matemática antes de lanzarte al mercado real? A ver, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Um, sí, estoy haciendo un trading discrecional y... Es verdad que hay una cierta, hay, un, hay, un, hay bastante, no sé cómo decirlo en español, eh, es bastante subjetivo, ¿no? O al principio lo parece, eh, pero mm, en realidad lo que pone todo en orden es el trading plan eh, que, en mi opinión, debería tener cada trader. Hay que entender que el mercado es un caos. No somos capaces de poner este caos en orden. Pero lo que podemos hacer es eh, siempre hacer nuestra operativa eh, siguiendo un plan, un plan bien desarrollado, un plan escrito. Podemos eh, siempre repetir eh, las mismas... Eh, repetir mismas entradas, no sé sea, si se me explicó, es decir que eh, siempre entrar en las mismas condiciones, las condiciones que, eh, sabemos, que con, sabemos con mayor probabilidad cómo se comporta el precio en estos momentos. Es la clave de poner la orden en nuestra operativa, siempre entrar bajo mismas condiciones. La única forma de organizar el trabajo de esta eh, así es tener un plan bien desarrollado, donde paso por paso deberías tener explicado para ti mismo, sobre todo, cuándo entrar y cuándo no puedes meterte. ¿Vale? Eh, al respecto de la segunda parte de la pregunta eh, sobre la esperanza matemática, la esperanza intento. Eh, siempre poner, eh, intento siempre, bueno, estoy procurando hacer que las probabilidades jueguen a mi favor siempre. En todo lo que estoy haciendo respecto de trading, los niveles que utilizo en mi operativa me están, mm, están poniendo probabilidades a mi favor. Porque los niveles que utilizo, y, y lo he investigado, vale lo puedo demostrar, eh, y no solo yo, si entras cerca de estos niveles, la operación tiende de tener mm, éxito, de terminarse con éxito. Aquí tienes el, eh, la disproporción. Es decir, que yo estoy buscando unas ineficiencias, si lo quieres decir así. Tengo que buscar eh, niveles o sillos en el gráfico donde probabilidades pueden jugar a mi favor. También, donde pongo uh, probabilidades a mi favor, en mi estadística. El ratio beneficio pérdida sobre todo. ¿Vale? La operación en la que me meto, siempre debe tener al eh, principio ratio a partir de 2 a 1. Se calcula muy fácil. Yo miro el stop loss, porque otra vez repito que el stop loss es algo, eh, lo que yo siempre pongo en el mismo sitio, o sea que siempre sigo la misma lógica. Entonces antes de entrar, yo puedo calcular el, el, el, el tamaño de mi stop loss. Luego, el Take Profit, siempre lo pongo en el mismo sitio. Es decir, que antes de entrar yo puedo calcular también, tener la idea de dónde eh, voy a cerrar el Profit. Esto me da el ratio. ¿no? Entonces, siempre intento buscar operaciones que, serían, que, ten, que tenían pues, por lo menos dos a uno. Luego ya, a veces, tú entras y las condiciones se cambian. También te puede pasar, no digo que no. Pero ya es otro temazo de cómo, de, de cómo gestionarlo. Otro parámetro fundamental que estoy, eh, que estoy analizando de mi operativa es el, ratio, perdón, es el porcentaje de operaciones aciertas. Para mí es muy importante, estos dos parámetros. Lo digo siempre a todos. Sobre un trader, eh, podemos opinar viendo dos parámetros de su operativa, básicamente. Vale. Hay otros más, pero con el ratio promedio y porcentaje promedio, ya podemos decir bastante. Vale, entonces, uno que tiene en su estadística ratio 50-50, perdón, porcentaje 50-50 y ratio 2 a 1, aunque quisiera no podría perder dinero, no sé si este concepto eh, queda claro, y es lo que estoy es lo que estoy haciendo, los niveles que utilizo más el ratio, más nos el dicen, porcentaje eh, bueno, nos preguntan, te preguntan, vale, vale, yo me caigo vale Tú sigue, sigue, Ramón, sigue con, con la siguiente pregunta. A lo mejor no sé si he respondido bien esta. No sé si es lo que no eh, sé si no, no sé si ha quedado claro el, eh, la pregunta anterior, porque esta pregunta es bastante com, com, compleja, ¿no? Hay mucho que decir aquí. Y de hecho y, y de hecho muchas gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta de una persona que, que ya tiene experiencia en esto, seguramente. Porque la gente que, eh, que acaba de, de, de empezar, normalmente eh, suelen mirar eh, las ganancias, ¿no? No, ¿no? no les interesa tanto la estadística, porque claro, la estadística es algo muy aburrido, ¿no? Lo que, coño, lo que queremos todos, ¿no? ¿no? Es sentar en la silla y ganar pasta, ¿vale? El, lo que viene con experiencia es ya el, la conciencia de que eh, lo que realmente importa no es el resultado de un día, ¿no? Lo que realmente importa es la estadística, ¿no? Lo que son las probabilidades, la esperanza matemática, la esperanza estadística. Eso es lo que realmente hace diferencia entre uno y otro. Bueno, Ramón. Sí. Era una pregunta realmente profunda. La has contestado muy bien. Nos dicen por aquí en el chat que ha quedado claro perfectamente. Y bueno, tengo una otra pregunta que transmitirte. Eh, nos preguntan que cómo utilizas el perfil de volumen en tu operativa. El señor Camilo. Nos lo Pero, Camilo. También es una pregunta para estar aquí un par de horitas hablando sobre el tema. Respondiendo así un poco por encima, ¿vale? Porque de verdad no podemos quedarnos aquí dos horas más hablando sobre perfil de volumen. Es un, es un tema muy, muy amplio. Para mí no es la herramienta principal. Eh, yo utilizo más, eh, suelo, me fijo más en lo que es la cinta, el Dome y el gráfico de waterfall. Floor. ¿vale? El perfil de volumen es algo que me ayuda y me ayuda precisamente en detectar los niveles eh, importantes de soporte y resistencia de lo que eh, estaba hablando pues respondiendo la pregunta anterior, ¿vale? Eh, estos niveles graficados por un, por un indicador en realidad también alguien me preguntó, no me acuerdo, por privado era, creo si yo estoy calculando, si estoy poniendo estas líneas a mano, la pregunta es: no, ¿vale? es un indicador que, que lo hace todo. Vale, entonces, eh, en mi experiencia, puedo decir que a niveles pop, bajo, oval, son niveles que el precio suele respetar. ¿okay? Eh, ojo. Yo diría que para tener más confianza habría que mirar el perfil de volumen a partir del time frame diario. Es decir, empezar a, con el estudio de, de perfil de volumen mirando el gráfico diario. Cómo eh, se comporta el precio en las zonas de testeo del perfil de volumen diario o semanal o mensual, incluso. Eso ya depende de, del tipo de operativa eh, que, que, que haces. Eh, yo El perfil de volumen que, que, que utilizo yo es semanal. Eh, si quieres bajar y mirar el perfil de volumen diario, también. Si haces trading swing o operas gráficos de cuatro horas, de una hora, de un diario, Puedes perfectamente consultar con el perfil de volumen mensual. Entonces es también una pregunta buena. Creo que te he dado pistas ¿no? por donde puedes ya empezar a buscar y, y mira a ver. Eh, señores, no sé si estáis viendo lo que estoy viendo yo, eh, pero yo veo un, un rango total ¿vale? dentro de unos 10 ticks. El precio no quiere salir, no tiene ganas de, de irse a ningún lado y mmm, no son buenas condiciones para, para, para meter, para hacer una, una entrada. Yo lo veo muy muy solapado. Rangos eh, son para perder dinero, básicamente. El dinero se hace en, en tendencias. Ramón. Sí, Eric. La verdad es que hasta ahora no se ve intención. Y si no vemos intenciones tampoco no podemos ver los resultados. Y sin resultados no nos podemos meter ahí. Eh, nos dicen aquí que en estos momentos el precio está en la zona de valor del perfil de volumen diario vale, pero aún así no podemos no es la razón de entrar ¿no? si sí, el precio está en la zona del no perfil de... de volumen diario no es, no es una señal para hacer una entrada, ¿verdad que no? sí que, sí que está ahí pero dime, dime Ramón vale Pedro nos pregunta, en la barra de las 16 y 15 minutos, ¿se ha podido dar una absorción de cortos? En la barra de las 16 y 15 minutos. 16 y 15 minutos. Eh, no había ahí una absorción, en realidad. Eh, la, la razón de la subida que estamos viendo ahora era una compra al mercado que entró aquí por el precio 57.25, ¿vale? A las 16.19 justamente en esta barra 57.25, ¿vale? Eh, 57.25 Está aquí. En este cluster de volumen donde pone 3.029 contratos entró una orden grande de compra. Vale, no se ve bien, ¿vale? voy a dibujarlo con... Con otro valor. Aquí. 2.000 contratos. Ah. Y el precio empezó esta subida. El inicio de esta subida está aquí. Está aquí el inicio. Esa orden es la que inició esta subida. Luego los compradores se unieron más. Pero la orden que empezó la subida está aquí. La vemos aquí. 2008, grados La siguiente pregunta será, ¿por qué, no, ¿por qué no hemos entrado? ¿Por qué no, tengo, por qué no tenemos eh, ningún nivel fuerte cerca? Es un volumen suelto que, va, que aparece en el medio de la nada. Volviendo otra vez a la pregunta sobre... Eh, poner probabilidades a, a nuestro favor, ¿no? Volviendo a esta, a esta misma pregunta. A veces tienes condiciones para entrar, pero no ves la señal clara. Otras veces te puede pasar que tienes una señal clara, pero no ves las condiciones, o sea que no hay ningún nivel, no ves nada, no ves nada. Entrar en estas situaciones supone correr el riesgo. Pero, entonces, cuando, entra, no, cuando entras, coño? Pues entras cuando coinciden, para hacer una buena negociación deben coincidir varios factores. Por eso yo digo que para mí trading es una ciencia. Una operación debe cumplir unos ciertos requisitos para, que, para ser ejecutada. Es una coincidencia de eh, eh, condiciones favorables de la entrada que estamos planeando de hacer y una señal clara para, confirmar, para confirmarla. Coincidencia de estos dos factores más el, el respeto de riesgo. ¿no? Que el riesgo tampoco podemos asumir un riesgo de 50 ticks para poder para ir a para cerrar 10. Para mí es algo inaceptable. Yo no puedo asumir el riesgo de 10 ticks para potencialmente ganar 5. No sé si me explico. Yo no, yo, no, yo no me meto. Aunque veo la señal clara, no me meto ahí porque no merece la pena. Cada entrada que hacemos eh, es un riesgo que corre. Mmm, nuestra cuenta, bueno, un porcentaje ¿no? que ponemos en juego de nuestra cuenta, entonces hay que ser uh, uh, hasta un cierto nivel bueno, pues estricto con las entradas, en mi opinión ¿eh? es, estoy contando aquí mi, mi humilde opinión para mí una buena entrada es coincidencia de varios factores para qué pues para poner uh, Fuego de probabilidades a mi favor, no es otra cosa. Y yo puedo decir que con lo que estoy haciendo, tengo resultado. ¿no? Siendo tan estricto con las entradas que, que hago, yo puedo decir que, que, que esto da su fruto. No hay nada que ocultar. Aquí estamos todo. Esto lo voy a recortar. ¿eh? Esto no, no lo voy a poner en, en la grabación de esta sesión. Eh, estadística, ponemos por ejemplo desde el día 1 de julio. ¿Vale? Y miraremos la estadística de la cuenta. Pues este mes, sí. Vale, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Lo fundamental. Total de operaciones. 24. ¿Vale? Son el número de operaciones que he hecho yo al, desde el día 1 de julio hasta el día 16. ¿Vale? ¿Qué más? Me interesa saber qué ratio, qué porcentaje de operaciones, eh, cuántas operaciones en porcentaje yo he cerrado con éxito, ¿no? Con profit. ¿Vale? Veo aquí que eh, profitable trace 18, ¿Sí? vale, es muy sencillo, ¿no?, eh, 18 por 100 entre 24, ¿sí o no?, 75, ¿Vale? 75 operaciones, 3 operaciones eh, he cerrado, en, me salto stop loss, y los demás eran break-even, ¿vale? En cero. Me salieron en cero. Porque si sumamos ahora 18 más 3, nos dará 21, ¿vale? Y total es un 24. Entonces, ¿donde, ¿por donde se han metido tres operaciones que nos faltan, no? Estos tres son break-evens. Break eh, la operación se, se cerró en cero ticks. No he perdido, pero tampoco he ganado. ¿Vale? Entonces, el ratio, quitando break-evens, suponemos que break-evens eran pérdidas. Porque en realidad he perdido en estas operaciones, en estos eh, ¿Por qué he perdido? Porque el resultado financiero es cero y el, eh, el... Igualmente, tengo que pagar la comisión por haber abierto y cerrado la negociación. ¿Vale? El broker me cobra me cobra porque yo estoy abriendo y cerrando negociaciones, transacciones ¿vale? no mira el resultado financiero le da igual un broker de futuros vive de las comisiones que le paga el cliente en este caso soy yo vale, entonces es eso que eh, al ser bastante estricto con mis entradas yo consigo tener un ratio de operaciones aciertas bastante alto, muy alto diría yo eh, ¿Qué pasa? Que si calculamos ahora el ratio de beneficio-pérdida, veremos que Average Profit, ¿no? Lo, el, lo, que, lo que me llevo, ¿no? Una promedia, lo que me llevo en cada operación ganadora es 81, ¿Vale? Lo que me llevo, lo que me pierdo son 72, un poco así a, por encima, 1 ¿vale? y 2, ¿Vale? El ratio es 1 y 2. Hay que entender que estos parámetros, el ratio y el porcentaje, siempre van, siempre hay que analizar, analizarlos eh, juntos. ¿Por qué? Eh, Estos son parámetros de, de este mes: ¿vale? 75 y 1 a 2. Perdón, 2 a 1. ¿vale? Eh, claro. A mí me gustaría ver aquí, en vez de... de, de, de, de, de. Perdón, perdón, perdón, perdón, lo que estoy diciendo yo es... 1 y 2. Uh, Así, ah, lo siento, ¿eh? Eh, ¿eh? A mí me gustaría ver aquí 3 a 1, 4 a 1 o 9 a 1. Pero, ojo, yo con el porcentaje tan alto que tengo, 75%, es muy difícil de conseguir, aparte, el ratio. ¿okay? Si conseguir estos parámetros, 75, o oh, ponemos a, a, a, lo, a lo bestia, ¿no? 90 y 10 a 1, mira, esto no digo que es imposible, pero esto es muy difícil. Pero. Pero de verdad, muy, muy, muy difícil. Es una estadística buenísima. Que al mismo tiempo, en mi opinión, es casi imposible conseguirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, yo en mi operativa, eh, como soy scalper, ¿vale? eh, no soy un swing, eh, entonces el ratio mío se queda en uno a dos. No significa que yo entro en cada operación con 1 a 2, ¿vale? Hay unas operaciones que, bueno, me llevo, pues... Eh, hay unas operaciones en las que estoy entrando y me llevo ahí 4 a 1, por ejemplo, ¿vale? 4 a 1. Y hay otras operaciones que, me, que se me cierran en break even más 1. No sé si me explico. Si la operación se cierra en más un tick, en la estadística de la plataforma esta operación aparece como profit trade, como el eh, transacción, bueno, la operación con profit, pero la ganancia es un tick, ¿vale? Entonces claro, si luego calculamos eh, el promedio, pues sale uno o 2 porque me saltan break even y bastantes, ¿ok? Al final eh, el tipo de operativa que estoy haciendo, me da estos parámetros. ¿Son, mal, son malos o buenos? No lo sé. Pero os puedo eh, asegurar de que teniendo estos parámetros, la operativa será rentable. Si, sí, eh, no sé, en la opinión de alguien, a lo mejor, mmm, no es suficiente, ¿vale? No es suficiente, a lo mejor, no lo sé. Pero, eh, independiente de eso, eh, podemos decir 100% que la estrategia que utiliza este tipo, o la operativa que ha hecho que hemos hecho este mes, nos está saliendo rentando. Eric, hay un volumen allí grande que te estás perdiendo que no lo ves por la cinta por de abajo, mm. por el Smart Tape de abajo. Mm -hmm. He respondido la pregunta. ¿De quién era? Ramón, ¿de quién era esa pregunta? La última. No lo sé, espérate que la estoy buscando. Creo que no te había preguntado a nadie esto. Muy bien. Pero bueno, realmente ha sido la aclaración súper buena. A lo mejor nadie se hubiese atrevido a preguntártelo. Creo que hay un inspector de Hacienda por aquí, ¿eh? Eh, me de, bueno, sí, esto venía a, en base, me cuenta Alberto que era la ampliación. la sí. ampliación acerca de la esperanza matemática, que nos dicen que ha sido muy ilustrativo eh, ver tus operaciones. Bueno, pues es información privada, ¿vale? Lo que mejor no compartirla con nadie. Vale. Eh, tengo una pregunta por aquí también interesante de Beto, que nos dice, pregunta de Beto, ratio eh, 2 a 1, con un 75% de acierto mmm, se conforma, ¿dónde tiene que estar? <risas> pues esto con Eric, con Eric lo hablas y lo vas a conseguir porque yo lo estoy consiguiendo y veo el trading de otra forma que antes no veía. Que piense que está arriesgando uno eh, puede ganar 9 acertando el 90% de las veces está soñando. Esto es un comentario de Peto. Tener razón en 90% de los casos. Es, es muy difícil. Que el que piense que está arriesgando uno puede ganar 9 acertando el 90% de las veces está soñando. Realmente esto es casi imposible. Tener razón en 50% de operaciones eh, aquí entras es posible. Tener ratio 2 a 1, uno, o uno y medio a 1, es posible. Es posible y mmm, no debemos, no, no debemos porque, no, no, no, no hace falta ser un genio para, para poder lograrlo. Yo, yo no me considero ni, ni un genio. Yo, mira, yo no tengo un título en matemática, yo no soy un jugador de póker, es que, es que no. Que no, no lo soy. Me parece que es eh, la, el, la, el punto de partida es empezar a mirar al trading como si fuera un negocio. Es lo que yo estoy intentando eh, explicar eh, en la información que doy. Trading es un negocio como, como cualquier otro. Negocio tiene, cualquier negocio tiene sus gastos, que es el, el alquiler, el, los, los salarios de los empleados, etcétera, etcétera, etcétera, suministros. El negocio, que es trading, también sí tiene sus gastos. Son los tocloses que nos saltan. Es inevitable. Es inevitable que nos salte un stop loss Bueno, si tú lo utilizas, ¿eh? Pero yo no considero a uno que no utiliza stop loss en su operativa como un trader. ¿Vale? Para mí, una persona que no utiliza stop loss en su operativa no es un trader, es un jugador que está buscando la suerte. Con lo cual, no puedo decir que estamos hablando de un negocio. Entonces, bueno, si empezamos con esta actitud, sentado delante de la pantalla, practicando, aprendiendo, pues me parece que el resultado mmm, no, es, no, no, es, no no está tan lejos como a lo mejor alguien puede, puede pensar. Que oye, esto es algo que, eh, que nadie puede conseguir, que hay que, ser un, un, hay que ser un genio, hay que ser un matemático, hay que tener un montón de paz No, no, es un concepto erróneo, no es así. Hay que machacarlo, señores, hay que machacarlo. No hay otra, <risa> es que no hay otra. Y si el mercado no da entradas, no da entradas, coño. <ríe> si no hay, no hay. Si es así. Vale. Eh, Ramón, eh, por favor. Eh... Pasó un comentario de Camilo. Sí. Pasó un comentario de Camilo que, bueno, pues, supongo que todos estamos muy, muy de acuerdo también con lo que dice. Sí, que nos dice que, que le parece muy, muy valioso que los trades también muestren sus pérdidas, aunque en tu caso son muy pocas. O sea, igual desconfía un poco y todo, señor Camilo. Desconfía mucho de los traders que solamente muestran traders donadores. Efectivamente, señor Camilo. Adelante, Eric. Yo no tengo, no tengo ningún problema de, de enseñar mi, mis operaciones eh, con pérdidas. Eh, es más, yo lo digo en voz alta me saltan estos loses ¿vale? yo no tengo por qué mmm, esconder esta información y decir que no es así ¿qué pasa? que lo que puede parecer una desventaja al principio es la cuestión de cómo lo mires ¿no? el vaso puede estar medio lleno o medio vacío eso depende de cómo, depende de tu percepción entonces yo digo que para mí un stop loss eh, no es ningún castigo, es una situación mm, normal. Mm, no tengo de qué avergonzarme. ¿Qué pasa? Que yo tengo mi trabajo organizado de tal forma que no tengo por qué tener miedo de que me salte un stop loss. Eso es la cuestión de, de, de, de organizar el trabajo tuyo de organizar el, eh, tu trading plan. Ser trader no significa eh, ganar en 100% de operaciones. No significa ganar en una operación. Tampoco. Ser un trader significa organizar bien el, el proceso de trabajo. Son detalles que al final te llevan a, al distinto resultado de los demás y la forma de mirar a los top losses como a los gastos del negocio que llevas es una forma de organizar el trabajo. Y otra cosa, estoy intentando, estoy intentando siempre poner probabilidades a mi favor, aunque me salte un stop loss yo sé que en la siguiente operación o en una de las próximas operaciones, yo eh, tengo posibilidad de recuperar mi pérdida y avanzar. ¿Por qué? Porque tengo el ratio positivo. Y eso me da confianza en mí mismo, que otra vez, repito, una hora de operar también hace diferencia. Eh, tenemos una pregunta por aquí de Camilo, que cómo podrías interpretar lo que está sucediendo ahora mismo en el volumen de 1.276 vale, contratos en este movimiento bajista. Lo vemos esto en la hora 17 y 15 minutos, si no me equivoco, ¿verdad, Camilo? Sí, sí. No, perdona, Eric, que me he equivocado. Uh, quería, que, quería decir otra cosa me dice el volumen de 10.276 contratos que hay en la vela de las 17 y 5 minutos es la defensa de, ¿Cómo lo interpretarías este volumen? Es la defensa de compradores uh, que ha fracasado de sostener el precio uh, y no para que no rompa el último mínimo que es este pero es un intento que ha fracasado porque hay demasiada presión compradora eh, perdón, hay demasiada presión vendedora es el último mínimo y aquí salieron compras para poder sostener y eh, parar el precio aquí y no han sido capaces de hacerlo el precio lo rompe y sigue bajando y el gráfico de order flow, nos, bueno, la cinta nos estaba señalizando absorción aquí. En realidad todo el movimiento que estamos observando ahora se ha empezado aquí. Con una absorción de compras al principio de la sesión. Eso es simplemente la continuación. La entrada cirujana es este, es este corto. La venta aquí. Lo demás son tonterías. Esta es la entrada del, del, del día de hoy. La tendencia, bueno, el movimiento bajista todavía no se, ha, no, se ha to, no se ha terminado. Espera, quiero comentar una cosita al respecto de la situación actual. La tendencia bajista todavía no se ha terminado. ¿vale? Entonces, si alguien quiere meterse ahora en compras, me parece esta entrada demasiado arriesgada. ¿vale? Ir ahora en compras, abrir una compra, sería ir en contra de la tendencia. ¿Vale? Todavía no hay condiciones. Y entonces hay que esperar. No digo que no subiera ahora. Yo no puedo saberlo. Ni yo, ni nadie. ¿eh? Eh, solo puedo decir que para mí abrir aquí un, un largo es eh, un poco complicadillo. Eso otra vez. Abrir un largo en el medio de la nada. Un un corto, sí, un poquito, si el precio ahora hará una corrección, tal, pues desde aquí, buscar cortos, desde aquí, desde aquí, en esta corrección, para entrar a favor de la tendencia. Esto es la táctica que, eh, que yo seguiría, ¿vale? Viendo la situación tal y como está ahora. Daría prioridad a cortos aquí. Eh, venga, Ramón, eh, hacemos una cosa. Eh, y ahí vamos, desde las tres y media, ¿no? Cuatro, cinco, y ahí vamos dos horas eh, haciéndolo, hablando, y eh, me parece que, que bueno, eh, ha sido bastante provechosa esta sesión. Eh, transmíteme la pregunta que tenías tú por ahí, y si alguien tiene alguna preguntita más al respecto también la puede hacer ahora y si no, me gustaría hacer un pequeño anuncio y terminar la, la sesión, ¿vale? Ramón. Vale, de acuerdo, Eric. Eh, bueno, básicamente era a ver si podrías mostrar un poco la estadística sin mostrar el dinero eh, de unos meses. Aunque esto es muy personal, y atrevido es una proposición que te hacen o para saber un poco la estadística aunque sea hablarla no y bueno básicamente ahora pues si alguien tiene alguna pregunta que la pueda hacer ahora yo creo que nos tendremos que centrar más en lo que es la operativa que es lo que tenemos que aprender que no en la estadística ya lo has demostrado creo yo en lo que es el ratio que estás utilizando y el poner stops a veces que ponemos de dos ticks es increíble. Eh, ya no te digo eh, cinco. Cinco también está muy bien. está Yo es lo máximo que pongo, un stop de cinco. Esto nos da ratios realmente pues, estupendos en la operativa. Es lo que te quería transmitir, que te preguntaban por la estadística es, si quieres hacerla de meses. Vale, yo no tengo problema en compartir mi estadística, ¿vale? Aquí la tienes. Con el dinero, todo lo que tú quieres, ¿eh? No tengo nada que ocultar. Es desde el día 1 uh, de. Uh, vale, pues ya está. 1 de, de junio. Si quieres más, yo te enseño más, pero por favor, que digo que no, no quiero compartirlo con todo el mundo esto, para que no salga por YouTube, por favor. Esto yo voy a recortar de la grabación. Esto es del 1 de, de mayo. Si mi estadística me o sea, animará a alguien a ponerse con el tema, pues genial. Yo encantado.